Hola chicas Ahora voy a grabar un vídeo de compritas que hice el otro día en Scrap Motril El Esto álbum, sí. ¿no? Y el álbum Es muy bonito. Te, si te, sí. te vi la foto Te vi te la foto, te dije, madre mía, qué trabajera Esto cosí, ¿eh? Cosí, sí ¿Y te fuiste con la máquina a cargar para allá? ¿Con la cince? Sí, todo Madre mía parte de regal de, de la hoja con sí ¿Y papelería Lara la naiz nice. hecha a mano ah. de Issa Dasnay de, Isha, de, Isha, de Isha. La Dasnay mm -hmm. de espérate Dasnay te voy a enseñar lo que me bonito, es que Eso es, que es pasaba ¿eh? Pues este llega a terminarlo pero el que no llega a terminar mira, te envío la sí. bolsa esta es la que hice el país la naiz nice. Hecha a mano. Mm -hmm. Qué chula. Pues mira este. cuánto me hiciste? Dos. Este? No. Ah, este es muy bonito. El, bonita, el que sábado me y domingo. Tiene falta pegarlo. Qué chula. Pues es un trabajazo, ¿eh? Claro. Hemos tardado. lo más grande, pieza por pieza y forrando. Y esta es la antretrema. ¿Pieza por puerta. pieza y forrando sí, y después pegándolo al cartón? Sí, sí. Sí, por eso esto no llega a terminarlo. Imposible. Imposible. Pero es que es más, Muy bonito. El... este lo hice el sábado, salió el mismo tomado Es precioso Esta ya pegado, esta es de aquí Y esa ¿Alsí? es la trasera Y esta es la trasera es que... Y ya falta o sea, eh, hacer algo Y usar. la maleta también, ¿no? Las barreras son cosillas, ¿eh? Claro, no, mía. No, no. Pero es que parece, es que ya el material es diferente a la ecopier de, de... de la que lo cogió ¿eh? voy a dar un trozo y lo verás. No tiene sí. nada que ver con copias de cura eh. Nada que ver. Y para pegarlo, con que lo pegáis, con ¿Un blog. me ah, no, no, es que yo, el blog es una morodía un poco extraño. El blog, mira, ah, me falta forrar bonito. esto. Qué bonito. Es precioso. Mira, mira, mira. Pues una pasada, a mí me encantó. Y yo este hice es el, que... el sábado y el 2019 Es precioso. Aquí voy a Mira, está con su tope y todo. Sí, sí, sí, sí. Muy, bien, muy sí. elaborado. Muy, mucho detalle. Es muy bonita. Pero es cierto que vamos. Tienes que tener ahí los nervios, como digo yo. Que la queda la queda no. La cremallera, ¿sabes? Es que la cremallera invisible que está no lo es. No, no, no, invisible. Ahí. ¿Ella se ha pasado no? Un poquito que de, de pegamento. Tengo? Sí, tengo que me ahorita vamos es a hacer hace una maleta de esta para llevar las cámaras, el trípode, el chico, tengo Pero este, es el sábado un día entero y nos faltó por traer claro. esto ya y forrar la parte de adentro. Bueno y es esto eso? que va, lo va, esto no puede ir cocido, esto tiene que ir pegado, sí o sí. Esto es cocido. Esto, esto a esto, no pegado. Eso es pegado. Claro. Pero ¿El no cocido? ¿Y con qué el... lo va a pegar? ¿Con, una, con, blog, con blog también? Con blog. ¡Qué confianza! Yo, te digo una cosa, yo a blog tengo tres paquetes que lo tengo hasta ahí. tiene un blog? ¿Lo ves? Sí. empieza a cogerlo y se sigue la misma. Sí, sí, sí. Yo no sé cuántos blogs, sí. pero lo uso para... carne Sí, para... dice que está desesperadita con el blog. Porque hace muchísima calor, sobre todo en verano. Y aunque lo tengas boca abajo, lo tengas boca <coughs> arriba. Y ella dice que le echa alcohol. Ay, no. y que El se... alcohol lo que hace es secar antes. ¿Lo sabes? Ella dice que no, alcohol. Agua no, alcohol. Yo no guardo el porque se seca más grande. me Creo que me dijo Alcor No me haga mucho caso, yo con el alzheimer estoy fatal, pero vamos. Oye... Esa es de los de Yo pendiente de que me confirmen los estoy al artillo, que él me ha pedido y nada. Que fui a recoger a mi nieto y pasé por allí y como Carmen de Aljaca manualidades Estamos comprando Carmen por videoconferencia y yo por... El, el de, mira este Quería una cosita, pues ya dije bueno pues ya voy, se la recojo a ella y después pues ya yo miro cosillas Que no lo veo bien Mercedes Y estuve mirando, mira, compré esto que son papel de luz Esto mmm, viene un montón En el libro ¿Vale? Pero ella me los vendió suelta Porque ella los valían carísimo Y ella solamente lo utiliza en los talleres Entonces le dije Bueno, pues si tú lo vas a utilizar los, en los talleres Véndeme uno de cada Y me dijo, venga ¿veis? Y mirad qué bonitos son Desconozco la marca um, Porque ya no me acuerdo Mira El de mariposa Es una preciosidad Esto vuela... Aquí está esta con flores, también muy bonita, creo que eran seis, sí, seis son, esta la rosa, esta es otra que también es de flores, de otro tono, rosa y esta que mirad qué tono tiene. Veis, y entonces venían seis de esta, seis de seis. De, y entonces yo le dije, bueno, yo es que para qué quiero tanta Yo con una de cada. Si yo de Pascua Ramos lo uso y tal. Y entonces me dijo: Pues te vendo si quieres una de cada. Y te lleva una de cada. que valen. Hizo la cuenta y dice: Mira, el stack sale a tanto. Me hizo la cuenta y dice, salen a un euro cada una. Digo, bueno, pues. Me llevo una y me costó a un euro cada papel. Traen seis, pues seis euros. Y esto como siempre, bueno, pues aquí porque esto es una biceja. Más que nada porque el repel. Este de, de, de, de la cinta de doble cara se me pega el papel que yo estoy metiendo aquí y mira vale entonces mira esto lo compré allí en scrum motri yo iba a por esto para carmen de Aljaca manualidades y entonces eh, le dije, ¿tiene otro? Y me llevo yo otro. Y tenía otro. Y entonces me lo compré. el abecedario hiper mega grande. De abril. De Lora Bailora. ¿Veis? Lleva toda la. Y mira, a, aquí. Jo, con la bolita. Y que como tiene? Encima hace tantísimo calor. Pues, y yo tengo la mano húmeda. Pues se pegan. Y son muy grandes. El abecedario grande de Lora Bailora. Yo no lo compré. En su día. Le quedaban un par de ellos y yo me llevé uno y ella se llevó el otro mira así es es muy muy grande vale pues yo no sé si pone aquí las medidas pero yo no lo voy a medir porque lo tengo que despegar y si queréis cuando en... Y sí, queréis saberlo, yo me ofrezco a mí pero lo pego. Ahora mismo no, porque ya sabéis que una vez que se despegue de ahí, mmm, como va pegado con, con la cinta esta de doble cara, que coge polvillo y ya después me las veo y me las deseo. Así que, así que nada, le cogí almohadillas que ya no tengo. Le cogí, creo que mmm, algunos paquetes más. Mira, esta, estas son de. <coughs> Estas son de... Trae de, de, de, de, de 300 y me dijo de 7 por 7 milímetros, ¿vale? Y estas que son más chiquititas. Le cogí estas dos. Mira, le cogí estas flores de prima. Que me gustaron. Que Carmen también quería flores. Y yo le vi a ella flores. Y me dijo, mira, aquí tengo las flores. Y ala, con Mercedes pues también picó. ¿Qué más? Mira, le cogí este sellito a 3,95. De esa migarra. Que me parece muy bonita. Dice, me gustas... Me gustas libre... Y despeinada. ¿Ves? Esta. Le cogí de abril de Lora bailora, los Daikot. Que son muy playeros ahora. yo tengo un Inter con Jaca Manualidad y Dare, con Carmen. Y entonces dije, bueno, pues me voy a llevar uno. ¿Qué más? Bueno, le cogí esto de Navidad. De Lora Bailora también. Los. Los de estos. ¡Ay! Los bastidores. Mira, le cogí este, que son de... ¿De quién es esta? De, de Paper Lover, Micaela Ferrero. Eh, pues le cogí los sentimientos. ¿Veis? Solamente viene una cara, ¿eh? Le cogí este, este y creo que hay otro más. ¿Veis? ¿Qué más? Eh, a ver, porque le cogí varias cositas. Mira, de flores, le cogí de estas, que son súper chiquititas. Y le cogí dos. Los dos paquetes que le quedaban, pues me los llevé yo. Y porque me gustaron, ¿veis? Y le cogí estos dos. Son muy chiquitinas. Le cogí esta mezclilla para verano de Lora Bailora Que traen estrellitas de mar, bueno, trae de todo conchitas ¿veis? Y le cogí este paquete. Le cogí este paquete de Mintopía, de Aloja También ahora para primavera, verano. Que me gustaron mucho y le cogí este paquetillo. ¿Qué más? Más cosillas. Ah, de Navidad pues le cogí, es que quito el precio porque realmente ya me hace a mí cuento. Esto de Lora bailora ¿vale? De, ¿cómo se llama? De Volver. Ya mismo estamos en Navidades y bueno, y lo cogí. ¿Qué más? A ver, Flores, Margarita. Porque yo nada más que tenía esa, ¿eh? Y yo las vi y le y dije, pues voy a coger margaritas. Pero le dije a Carmen, ¿las quiere? Y me dijo, no. No, no, es que no. Yo no quiero margaritas. Este no. Bueno, pues nada. Sin margaritas. Y entonces dije, pues si tú no las quieres, las voy a coger yo para mí. Y las cogí para mí. De Lora Bailora, pues también le cogí este de Feliz Feliz en tu día. Porque parece, mira, lleva como serpentina, globos, flores. Es muy bonita. ¿De qué colección es? Feliz en tu día sí. Yo sabía que la había visto por algún lado ¿Veis? Y cogí esta Cogí Esta otra de chocolate Que yo no No me acuerdo si las tengo o no Pero vamos, esto en una shaker pues se va Trae fantasmas Trae muchísimas Fantasmas y lo otro que eran Fantasmas, murciélago, Yo digo, si yo he visto murciélago por algún lado ¿Veis? Y pillé este Esa mezclilla ¿Qué más? Ah, mirad, me compré este troquel de hojas Que no lo vi caro Trae un montón Que es de, de Lora Baylora, mmm, Costaban 12 euros Pero traen muchísimo Y como ya no puedo pedir dale spray allí Pues me cogí este No sé si ella de aquí me hizo Porque ella me hace descuento del total Vale, este Después encontré este otro que me pareció monísimo. Es un aguacate. ¿Veis? Son dos aguacates. Uno más grande y uno más chiquito. Es? Se puede hacer aguacate y pingüino. Yo lo compré para hacer aguacate. No le pongo el pico y sale, ni la ale y ya está. Para hacerle aguacate. Pero este. ¿Qué más? Mira, sellito chico. Este que costaba 2 euros. Pero mira, no es nada. Es de entopía. No es nada, pero... Pero a mí me gustó porque es muy sencillito y vale para todo También a dos euros encontré este de Cuento de Invierno El casqué. Que parece un árbol de Navidad con la estrella ahí También de Mintopía Y también a dos euros, claro que la enseñe Encontré este Que es la madera, bueno, no la madera, una, una jardinera de madera con flores y por último cogí, me parece que yo había cogido otro, pero a lo mejor lo dejé porque valía más caro. Este de Sammy Garra, que este vale 3 euros y pico. Este que dice que el amor está en el aire. ¿Ve? Este. Y después, a ver, me llevé este pegamento. Se llama Super Tuck es como el nubo, pero es mucho más líquido que el nubo. Y compré un tarro. Y costaba bien de precio, ¿eh? Trae 250 gramos. Y compré este. Y es más líquido que el nubo y no se seca. El nubo ahora en verano, para tirarlo, ¿eh? Se evapora, pero vamos. Mirad, también me compré. Que me dijo que, que, que traía cuenta a un euro. Mira, glitter. Que me ha dado por el grite. Ahora con, la, con pegamento. En dorado, en rosa, en amarillo. Y en este otro rosa que no que no son iguales, este es más, más fuerte que este, a un euro, a ah, este que es de estampería, un euro cincuenta, pero oye, un euro me lo dejó también, me dijo esto a un euro, ¿ves? y compré estos cuatro tazas, y ella por la compra me regaló este pegamento de craft que me ha dicho que es muy bueno y que la gente no lo conoce, y que realmente funciona, a ver si lo estáis viendo bien o no, esto que yo... Oye, es que con esta luz tampoco veo A ver, mira, yo voy a levantar A ver, a este, aquí Este, de Docraft Ahí Y me regaló esto Que yo lo vi y le dije, ¿esto para qué Y me dijo, esto es para poner boca abajo Está hecho con una impresora 3D Para poner boca abajo el bote ¿Veis? Pero valía carillo Y ella me dijo, llévatelo, te lo regalo ¿Veis? Se pone aquí los botes Este no pero el de Taki, por ejemplo ¿Veis? Y se pone ahí Está hecho con una impresora en 3D Y ella me lo regaló Y después me regaló, que a mí me gustó Pero valía bastante caro Valía 12,50 Es de Country Lane ¿Veis? Mirad qué bonito Son eh, papel velum, eh, <coughs> Son de 20 por 20 Y son preciosos, pero claro Me dijo, llévatelo, te lo regalo Mirad qué bonito Mira, es que es muy bonito. Y me gustaría que lo vierais bien. A ver, si lo pongo aquí no veis nada. A ver, lo voy a poner así, por abajo. A ver, trae uno, dos, dos de cada. Venga, lo voy a poner así. Para que lo veáis. A ver si ahí se ve mejor. Es que así. Ah, se ve ahí. Ahí. ¿Veis? Este, dos de cada tiene cada vez más, porque, no, dos de cada, sí Aquí hay tres, aquí hay cuatro, pues cuatro de cada Entonces el otro es que están por arriba, ¿no? Sí, sí, mira, tres y cuatro, cuatro de cada Que lo enseño, así, son papel velum, ¿eh? Pero así se ven mejor, ¿ves? Muy bonito, de flores por lo menos a mí me lo parecen, ¿eh? Tampoco hay que... Mira, que también es muy bonito. Que valían 13 euros, casi. Este que me gustó también mucho. Lo voy a poner de 4 en 4 porque es que así no se transparenta lo de abajo y se ve mejor. A ver, mira. Este campo. es muy bonito. Muy especial. Creo que se está viendo bien. De 20x20. 20. Este. Con las flores blancas. Que es también muy, muy bonito. La verdad. Y después para los libros de firma y tal. Quedan preciosos. Este es otro. Con florecita rosa. Mira. A ver si os gusta. Creo que también es muy bonito. Y por último, pues este que me recuerda más al otoño. Incluso parece que las flores está, estén cayendo. Este me recuerda más a la primavera. Mira, este por el color y tal. ¿No ves que parece que las flores caen? Mira, aquí, aquí, aquí. No sé, a lo mejor son imaginaciones mías, probablemente. Y me gustaron. Y. Me dijo, toma, como te ha gustado, te lo regalo. Y me lo regaló. Y, y nada, y le compré a Carmen lo suyo también. Que si ella algún día se abre canal ya enseñará. Porque Carmen trabaja muy bien. Y me dijo, pues yo estoy pensando en abrir un canal. Pues ala. abre un canal con el hall de compra de Scrapboard Motril. O de Scrap Motril. Está en Motril, en la plaza Panadero. A ver, porque yo esto soy incapaz de meterlo ahora donde estaba. ¿Veis? A ver. Porque yo no sé cuándo es por la... Ahora. Ahí. ¿Veis? Esta. Y de Scrammotrig... Ya está. No tengo que enseñaros nada más. Mi marido controlando los pegamentos, las pinturas, para que no se le salieran como la otra vez en el coche. Que me llenó todo de pintura negra. Y, y el coche era prestado esta vez. Así que, con mucho tiempo y mucho cuidadito. Pues... ¿Veis? Sobre todo los pegamentos y esto. Es decir, ¿cómo se salga? ¿Cómo se salga? Vale, entonces compré todo esto que paso a retirarlo para esto estoy loca por probarlo ¿eh? para poder enseñaros que el día que fui con la mamá de Ana, con, con la mamá de Ana María, con Gemma de Cabo y Scratch, y con. ¿con quién más fui? Y con María del Mar, pues fuimos al Teddy, al Teddy de aquí al lado. Y mira, yo me traje, pues como yo voy de dos meses en dos meses y medio, me traje este pegamento en spray. No sé cómo será, lo desconozco, pero compré este. ¿Qué más? Mira, compré. Este abecedario de maderitas que creo que tengo uno. Y digo, bueno, esto nunca viene más. Me compré uno que era el único que quedaba. mira me compré estas pegatinas de pluma que me gustaron mucho. Valen un euro. Y me parece que son muy chulas. No sé si lo estáis viendo. A ver, ¿qué más? mira encontré esto Que son los cabeceros de los llaveros. Con forma de corazón, traen 5 y me costaron un eurito. ¿Qué más? A ver, más pegatinas, ¿vale? Mira, yo me diré que la mariposa del centro me, me la traje para copiarme, ¿eh? Para hacerla yo. Porque me gustó mucho, digo, pues yo la voy a hacer. El resto, lo de siempre, perlita, rosquita... Pero la pegatina esta me gustó mucho. Digo, yo me la voy a llevar. Y voy a ver si soy capaz de hacer una. Más. Vamos a ver. A ver. Encontré. ¡Ay, ¡Que se me cae! Estas pegatinas. De... Ah, habían recibido mercancía. la estaban colocando. De hadas, duende, Bambi Y dije, pues me voy a llevar una. A un euro. Y son de purpurina. Más. Encontré estas flores. Muy veraniegas o soles más que flores y dije venga pues me llevo un paquete a un euro limpio me caída eh, me encontré con este stencil que me gustó mucho, son hadas y duende y dije me llevo uno encontré esto para hora de verano como tengo que hacer un inter de verano La gafa de sol, la chancla, la estrella el faro, eh, yo que sé los caballitos demás y aquí debajo habrá algo que yo no veo porque está el, el un euro setenta costó esto y no lo veo, señora Y no lo veo Ah, sí Una concha, creo De Santiago Sí Una concha de Santiago Es que Qué mala idea No y Yo no quiero romper el plástico Pero una concha de Santiago Y la cogí ¿Qué más? De Del cajón 65 céntimos Todos estos conejos El color es un poco raro ¿Qué? Sí, el conejo blanco claro. Conejo azul Pero bueno Sigue detrás del conejo azul ¿Qué más? Esto Chirimiri de este En rosa, en azul Y en coral Creo que para ahora También viene muy bien ¿Qué más? Los Daikun Que ahora me ha mandado uh, Inma Pues me ha mandado uno Y yo compré otro Pero bueno, no importa Esto se gasta Y compré otro más Mira De Daikun Que son los mismos o sea, que tengo tres. Pues uno para la caja, para la rifa, andando. Después me dijo, María, ¿tú tienes la puerta de los piratas? Digo, yo no. Yo me había cogido dos y me dijo, oye, vale a 2.50. Y le dije, bueno, pues me voy a una. Y mira. Me cogí una. Pues mira, cogí solamente una. Le dijo, bueno, pues dame una. Y compré solamente una, una puerta de pirata después encontré esto digo miren para el belén para cuando llegue las navidades y compré o bueno para un diorama o algo y compré esta valía un euro digo bueno después en lo económico las cajas encontré esta vela que está ya adornada y tal un euro y después 65 céntimos y, y la cogí y antes antes 2,50 euros un euro y 65 céntimos. Y es de color plata. Y la compré. Pero ¿por qué la compré? Yo no la quiero para Navidad. Porque mirad lo que me encontré. Yo quería dos más, pero imposible. Mirad qué bonito. Entonces yo la quiero para ponerla de candelero. Es grande. Quiero que sea un poquito más chica. Pero bueno, una vela nunca viene más. Había otro muy bonito pero la gente, pues lo había puesto uno encima de otro. Mirad qué bonito es. A ver. De tal manera que esto se había enganchado aquí dentro. ¿Veis que esto se mueve? Y ahora no salía. Y la muchacha se lo llevó. Dice, el otro día tiré dos igual porque me los cargué al sacarlo. Y entonces le dije a la mamá de Ana, bueno, pues si tú los ves, pues cógeme dos más. Y me parece muy bonito. Esto es a mi casa de Tavi. Y ya por último, por último, por último, por último, por último, me compré esta cajita para decorarla, que costaba un euro. No creo porque lo quita. ¡Qué manía! Mira, un euro. Y la quiero, pues, para hacerla con resina. ¿Veis? Es muy chiquita, pero es muy buena. Hacerla con resina. A ver qué se hace. Suscríbete. Pues nada. Estas han sido todas mis compras en Scrum y en Teddy. Eh, espero que os hayan gustado. Eh, espero que os hayan gustado. Si es así y me queréis dar un like, muchísimas gracias. gracias. gracias ¿eh? Ya veis que en Teddy la verdad es que... Mmm, Um, compra poco, ah sí, también mira lo que compré para llevarlo a mi casa también que es de los perros, fíjate que facilito esto eh. de los perros 2,50 euros y son unas pechas para colgar el collar y la cadena manita rica cada, cada uno ¿no? pues para colgar cadena y collar Se lo voy a poner allí también esto va con esto y nada más no, no, no es mucho porque lo de Terry pues yo cuando vengo lo, lo que encuentro, lo demás ya lo tengo. Y si no lo he gastado, ¿para qué quiero más? Y si lo he gastado, pues hay muchas cosas que no me apetece, la verdad. Volver a repetir. No, pues porque no me ha dado buenos resultados o porque, pues no sé, pues porque ya no me hace tanta gracia. A lo mejor la novedad, pues sí, pero... Una vez pasado y ya la has tenido y ya la has usado, pues ya no lo vuelvo a comprar. En realidad, esto es de scrap y lo otro mm, es eh, un home decor. ¿Veis? Y se ha terminado. Bueno, pues nada, espero que os hayan gustado. Y sea así y me queréis dar un like, muchísimas gracias. Si pasáis por el canal y os gusta su contenido y queréis suscribiros, adelante, es gratis. Las puertas están abiertas para todos. Suscríbete. besos cuidaros y nos vemos pronto, si queréis. Chao.